Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de historias de transformación, cambios que vale la pena conocer. En esta oportunidad nos acompañará la profesora Carmen Montesino de la Universidad Católica del Paraíso. Ella es una académica con vasta y reconocida trayectoria a nivel nacional e internacional. Estamos muy contentos de poder contar con su participación. Ella nos hablará de una transformación compleja en la educación superior. Adelante, Carmen. Bueno, yo voy a contar una historia del, eh, del nivel universitario eh, yo llegué a trabajar a la escuela de psicología en el Sacado Legal Paraíso el año 2003 y era una escuela donde eh, todas las mañanas a las 10 y cuarto se juntaban todos los profesores a tomar café después eh, a la una se iban todos los profesores a almorzar a su casa. Volvieron cuarto a, a las tres y eh, después a las seis de la tarde se iban los profesores. Eh, yo llegué a la universidad, entonces yo no iba a tomar café, porque para socializar y conocer a la gente. Pero yo no me iba a la una de la tarde a almorzar, me quedaba en la oficina. Entonces el, el empleado del piso se enojó conmigo porque esa era la hora en que él limpiaba las oficinas y yo estaba ahí, no me iba. Eh, bueno, y, y yo empecé a darme cuenta que mi, mis hábitos de trabajo, que yo trabajaba, yo venía de otra institución donde trabajábamos, de, uno llegaba hasta que se iba, no había estas cosas como de horas de café ni almuerzo ni que era. No, no era tan ritualizado, sino que pasaban cosas, pero es mucho más... Eh, hasta ese minuto nunca nadie se había ganado un proyecto FONDECYT. Fondesit. Eh, había, era fundamentalmente docencia, buena docencia, eh, pero no, no, no, no había una cultura investigativa. Y bueno, yo en el 2003, en el 2004 me adjudiqué un Fondesit, eh, pero también yo era como súper aislada en la cosa de investigación, o sea, no había nadie más haciendo investigación. Pero poco a poco fuimos eh, contratando personas que tenían mucho más un foco en la investigación. Entonces eh, ya se acabó y se fueron jubilando los antiguos. Entonces ya no hay un cuarto para las 10 de tomar café, ya no existe como un horario de trabajo, sino que todo el mundo trabaja. En, todo lo, en sus investigaciones, etcétera, y en el fondo lo, lo que es como que, que la institución, la escuela funcionaba más bien como una oficina eh, de personas que tenían, eran empleados, por así decirlo, a una lógica más de eh, profesor universitario como un emprendedor, donde todos teníamos proyectos, entonces no, no teníamos horarios, sino que todos teníamos nuestros pequeños emprendimientos, llámese proyecto fondancy, un proyecto eh, y un curso, un contrato con el ministerio para hacer algo, entonces empezamos mucho, se cambió como de una cultura más burocratizada y, y de, de a una cultura de emprendimiento académico, llamaría yo. Y eso... Eh, obviamente tuvo sus beneficios en, en el sentido que nuestra unidad académica eh, empezó a tener, ya todos los profesores tenían proyectos fondos, todos tenían altos niveles de publicación, entonces empezó a ser súper productiva a nivel de, de, de investigación, se armaron grupos equipos y trabajos, entonces, bien. Pero al mismo tiempo, cuando tú estás en una institución donde... Eh, mucho del trabajo eh, también requiere como de estar disponible a ser jefe de departamento, a tener como más función administrativa eso entra en conflicto con esta lógica más del el académico como, como emprendedor, entonces ya nadie quería ser jefe de departamento, nadie quería asumir los cargos que había que asumir, y, y ahí empezamos a tener problemas, porque había que, entonces empezaron como eh, a... A, a, a que fueran cargos rotativo Y como que te toca Y todo el mundo había que hacerlo eh, Entonces fue complicado Pero también yo creo que es complicado En el sentido de eh, Que habían como ciertos proyectos Que intentaban ser más colectivos Por ejemplo necesitábamos hacer una renovación curricular Pero hacer una re renovación curricular Que fuera mucho más eh, innovadora Requería de mucho más trabajo colegiado pero no, era un trabajo que no podíamos hacer porque estábamos todos en todos estos proyectos super ahí, eh, que nos daba mucha visibilidad, etcétera, pero no había tiempo para hacer el trabajo colegiado. Entonces eh, yo creo que esta es una historia como de, de una transformación eh, en educación superior que no es solamente en mi universidad y, y, en, y en mi escuela, yo creo que es una, es una transformación que va asociada como a los desarrollos de cómo se piensa el trabajo en educación superior, eh, que tiene sus, claro, eh, eh, luces, que es, es como la productividad académica, etcétera Pero también tiene sus sombras porque eh, el, toda esta idea del emprendimiento eh, académico, diría yo, eh, si bien tiene como un, un bien social en el sentido de que uno no produce conocimiento para hacerse eh, rica por, por ningún motivo, pero tampoco famosa, también hay un sentido de misión eh, social en el tipo de investigación que uno hace, pero también tiene como el costo de, eh, de que la, la, la institución misma, la mismo empieza a ser mucho más fragmentada y cuesta como pensar en, en proyectos que son más colectivos, porque al final del día uno tiene 24 horas, no tiene más, entonces uno empieza como a priorizar Proyectos más personales que proyectos más colectivos. Estos es independientes de si uno también invita a los demás, o sea, yo, la mayoría de los proyectos que yo sí eran de una envergadura tal que no los podía hacer yo, yo necesitaba necesariamente de la participación de mis colegas y participaba, pero nuevamente eran una lógica como de, de juntarse para hacer un proyecto que tenía un financiamiento externo, que era como una, un servicio pero estos otros desarrollos más internos fueron más complicados. Y entonces, eh, la, la pregunta de EnvioPreti es como cuando tú transformas una organización en una lógica eh, que tiene muchos incentivos versus eh, el trabajo que necesitas necesita desarrollar académicamente que tiene menos incentivos, por así decirlo, sufre. Entonces hoy día estamos pensando, por ejemplo, si muchos de estos cargos administrativos de, que siempre han estado mandando a los académicos deberían ser contratados, entonces debería uno tener como más un jefe de, de gestión, más que pensar que el director del departamento que lo hace, o ¿no? que el jefe de docencia en realidad fuera una persona contratada para esa función, más que pensar que un profesor que lo hace. Entonces... Yo creo que lo, los cambios eh, en educación superior que hoy día estamos viviendo son eh, muy fuertes y no me queda tan claro cuánto de eso estamos como sopesando. ¿ya? Otro ejemplo, por ejemplo, eh, de misma lógica como de, de que hay mucho incentivo en la academia para el, lo que yo llamo el, el emprendimiento académico, también tiene su correlato en que eh, los profesores tratamos de hacer las menos clases posibles porque nos interesa mucho más la investigación. Entonces, y, y si bien tú tienes universidades que tienen como un track de investigación y un track de docencia, eh, no son iguales, o sea, y hay variantes pobres y variantes ricos. Entonces, yo creo que hay, hay un desafío importante eh, eh, respecto a cómo se está pensando el cambio en educación superior en universidades que quieren ser complejas de investigación, y donde los incentivos, el rigor, están mucho más alineados con la investigación y la productividad científica y con la ausencia universitaria. Esa sería mi historia. Gracias, Carmen. ¿Le puedo hacer una pregunta? <coughs> en relación a, a, esa, a esa transformación que vio su escuela, eh, hay eh, ese, ese cambio, ¿cierto?, hacia, hacia una cultura más del emprendimiento académico. Eh, ¿Qué tan... ¿Qué tan lento ocurrió o qué tan rápido ocurrió? Porque desde que usted llegó hasta, hasta ahora que nos está, me, nos está contando esta historia, han pasado 18 años. Eh, eh, es, ¿Es una reformación <coughs> paulatina en ese sentido? O, ¿O ocurrió en un momento determinado y luego ya empezaron a operar con esa lógica? Eh, voy a preguntar, yo creo que, que pasó, eh, pasó como... Eh, relativamente rápido, ¿ah? porque yo llegué el 2004, pero ya empezamos como a hacer un recambio generacional, yo te diría, el 2010. Y, y la gente que contratamos justamente era gente también súper orientada al tema académico. Y, y, y, y también se produce como un efecto pares, la medida que tú veías a tus pares como que llegaban estos nuevos profesionales con estas como cosas de investigación... Los que, han, los que estaban antes y que no lo habían hecho, se empezaron a entusiasmar y hacerlo también. Entonces eh, yo diría que fue así en un periodo de siete, ocho años más o menos, en que ya hubo un, clara, un claro vuelco en, en el tema. Carmen, ¿y cómo ustedes lo, sí. lo ven como personas que forman parte de esa institución? Eh, esta, esta necesidad de compatibilizar lo colectivo con lo individual es un problema para la institución, porque en términos como, en términos como externos, por llamarlo así, de, de resultados de producción, de productividad, como dice usted, la Escuela de Psicología de la, de la Católica para eso está muy bien posicionada, entonces no, no, no tiene como crítica en esa área, pero si usted me lo está diciendo es porque a lo mejor usted percibe que podría ser podría mejor ese vínculo entre lo individual y lo colectivo, ¿no? Y sí, así como lo han enfrentado. Es que la verdad que sí podría ser mejor, pero al final del día eh, eh, es un problema como de tiempo y de recursos. Entonces lo que, lo que nosotros vemos es que eh, hay gente que está más disponible para lo colectivo y probablemente esa gente está más dispuesta. Entonces más bien se resuelve como en, en eh, acomodaciones eh, individuales, y, y ponte tú, te doy otro ejemplo que a propósito es lo mismo eh, llega un, un profesor joven, recién contratado eh, que tiene que cumplir ciertas metas de productividad porque se le evalúa pero al mismo tiempo eh, eh, se le pide que esté en el comité A el comité B y el comité C entonces cuando llega el momento de evaluar al profesor le dice, oye, nos has publicado todo lo que tenía que haber publicado y se nos olvida que nosotros mismos le dijimos que estuviera en el comité A, B y C entonces yo creo que, que, que quizás los que más sufren este problema son los profesores nuevos, que se sienten mucho más tensionados a, porque a, a mí si me dicen, oye, tal cometido, sabes que no tengo tiempo y no me va a pasar nada. Pero si tú eres un profesor que recién llega y no estás disponible a, a colaborar en lo que te pidan, la gente va a decir, mira, en realidad no sé si esta persona es un buen fit para este cargo. Entonces yo creo que esta tensión la veo mucho más eh, para los profesores jóvenes que, están, que son mucho más demandados a hacer servicio y publicación que para los profesores ya más antiguos que, que tenemos más poder como para decir que no a ciertas cosas. Y esta figura, la última pregunta Carmen, esta figura que usted está, ustedes están discutiendo de una persona que sea como, como un jefe eh, no académico, por llamarlo así, ¿cierto? Eh, ¿Cómo, ¿cómo llegaron a esa idea? ¿O qué creen que, ¿Por qué creen que podría ser una buena solución esa figura? Mira, yo creo que en general en la universidad, eh, no, no solamente acá, yo creo que en varias universidades se está planteando la necesidad de profesionalizar ciertos cargos que eran antes como privativos de los académicos. O sea, antes se pensaba que, no sé, que, el, que el jefe de... O sea, yo veo muchas veces como profesor Pasaba a ser el jefe de docencia de la universidad, o pasaba a, ser, a tener como ciertos cargos, que, o el jefe de investigación. Pero hoy día yo creo que en general se está pensando que a lo mejor hay ciertos cargos que antes eran como que hacíamos los profesores sin ninguna preparación específica, hoy día hay que profesionalizarlo. Y, y tiene que ver, entonces, porque además el trabajo eh, de este tipo de administrativo se ha concretizado porque hay muchos más recursos, eh, hay mucho más accountability, ahora con la ley de educación superior también hay una serie de, de cosas que hay, que hay que hacer que antes no había que hacer, sobre todo si tú, o sea, TEC, son universidades públicas, están acostumbradas a burocracia, ¿no? o son sea, las universidades privadas, las cosas pasaban rapidito, o sea, yo me acuerdo que hay, hay ciertos trámites que yo hacía ya, con un teléfono, el, día, el trámite pasa como por cuatro oficinas antes que llegue, porque tiene que ver, fíjate entonces yo creo que en la medida que, se, eh, que la, la, la administración de educación superior se complejiza por el paso de la ley, pero también porque ahora hay, hay, se gestionan más recursos a través de los distintos proyectos, también se piensa que la, hay ciertos cargos que deberían ser profesionalizados. Entonces no es no una idea que eso no ocurra a nosotros, pero yo creo que es una tendencia más bien de la, del desarrollo de las universidades. Muchas gracias, Carmen, y gracias por compartir su historia con nosotros.